caras de la extensión de mi personalidad ¿Cómo están? ¡Ya llegó el escorpión Dorado, ya se me llegó el peluche en el estuche, hoy ya lo vieron en el título tenemos una cosa así super cultivizadora de la cultivización de la cultura del tutú, porque yo lo sé todo y hoy, en este inicio del 2021 les voy a decir los 10 videos más vistos en la historia de esta madre que un día inventé que se llama el tutú, ¿están listos? ¡Sí! ¿Quieres saber cuál es el número 10? ¿De qué, ¿De qué creen que se trata el número 10? ¿Eh? ¿De qué? ¿De... ¿Un escorpión volando? Sí, casi, casi, pero no. Eh, se trata de música, artista, fenómeno. Nacido aquí en el tutub. Venga. No, pendejo, aquí en el YouTube imbécil ¡Ese güey! Justin Bieber, sorry, sorry, sí Esta pinche canción eh, es el número 10 en la historia de YouTube hasta ahora Ahí está toda la pinche gente que tiene viendo esta pinche canción no Es que güey, las canciones siempre son las que pegan más eh, no pega josa, Las ponen bien, una, la le pegajosa las de tu jefa, cabrón Pero estas las ponen una y otra y otra y otra y otra y otra vez Y no se cansan de escucharlo, cabrón Número 9 ¿Cuál güey? ¿De qué, qué género? Música no, estás bien pendejo Una de niños <risa> Una de niños Porque la actividad principal de los niños En esta época moderna y sobre todo en la cuarentena Es que los papás los apendejen con la tablet Los apendejen con la computadora No me estés chingando niño, ponte a ver esta madre Como tienen muchos traumas los papás Les ponen a aprender ¿No? ¡Ah, sí! Siempre sí, yo a ver tuto, pero que aprenda. ¡Ah, su madre! Aprender los colores. Huevos de colores en una granja. ¡Suchen sí. <risa> esto! <risa> no, ¿aprendiste los colores? ¡Sí! No, ven. Te, te voy a enseñar con huevos, pero vete acá. No son huevos de granja, pero son huevos de pinche avestruz. Número 8, ¿de qué? ¿de qué? Número 8. Música, música, música bien, ¿cuál? Juan Gabriel, no, alguien más internacional Sí tiene pancita como Juanga, pero más internacional Wupang Mammastai Wupang Mammastai Wupang Mammastai Wupang Mammastai Espérame, me está dando Calate. Calambre Calambre, ¿por qué? No puedo hacer ejercicio Es porque cogí mucho con, con las pinches hermanas de, de quien sea <risa> O sea, está en el 8, güey, pero llegó a estar como en los dos primeros, güey O en el primero, güey Estaba cabrón Pues el Sai, pendejo Ya está me güey, todos bailando sus pendejos El paso del caballo, chingen a su madre. Número 7, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿De qué se trata? Igual de música Música, bien, música ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De No, güey, más popero, más popero No, hombre Tipo, tipo, hay más Permíteme Caliente, caliente Bruno Mars, Bruno Mars. Bueno, es un featuring de Bruno Mars Mark Ronson con Optan Funk Optan Funky World Optan Funky World Optan Funky Optan... <risa> Esa rola sí está chida, ¿no? Sí, sí, sí, sí. <risa> <risa> Número 6 ¿Qué? ¿Quién es? Yo no estoy de reggaetón ya No es? No, no. K-pop no, deportes no. De niños también. Les estoy diciendo que Tutum es la nueva fuente de información y de educación de la infancia del mundo. Más y Más oso? Específicamente les recomiendo el episodio 17. Quinto lugar? ¿Qué género? ¿De qué se trata? No. Casi. De niños, pinches idiotas. Acuérdense. Son los únicos que le pueden competir a los grandes. Pinches güeyes de la música. Lulu Kids, Johnny Johnny, Yes Papa. <risa> a ver, esta sí no la conozco. Seguro sí se la voy a conocer, güey. La vamos a poner y vamos a decir. Ah, sí es cierto. Johnny, Johnny. Yes, papa. Es el Martinillo. <risa> Hijas de su mames Número 4 Número 4 Ya ahora sí, ya. Reggaetón, Te la voy a dar por bueno porque sí. Número 4 Whis Califa. See you again. <risa> pues no, pero es de rápidos y furiosos Cuando alguien dice el oye? Vin Diesel, le llora Paul Walker, güey Sí, sí, llora Featuring Charlie Poole ¿Cómo va? Furious 7 Este A huevo, no, no, no, no, no. no. no. ¡Ah, güey, eso, ese eso está en el número 4 Vámonos con el número tres. ¿De qué género? ¿De qué género? No, pendejo. ¡Tampoco! No, algo que te duela el corazón. Ed Sheeran, Shape of You. Escucha esta canción y sí. me pongo el Me acuerdo de la vagina de... Mamá de... Número dos, ¿quién es? El niño, el niño. ¡No! ¡Luis Fossey! Rich Fossey! ¿Qué es? Despacito, quiero venirme en tu cuerpo despacito. Quiero hacerte el amor de despacito. Uh. De Todos, despacito. Todos cantan esa pendejada. No importa qué pinche lugar del mundo, güey. Todos se sienten que hablan español porque saben decir despacito. Pinche mamada. Pinche canción aparte, ¿no? <ríe> o sea, hay canciones más cabronas, güey. Despacito es el pinche. Como la... Sí, la de tu mamá, güey. Vamos con el número uno ¿Cómo dice? Baby Baby, baby, baby, baby, baby, baby. No podemos poner ningún que pedacito Porque nos la desmonetizan Porque si no, este se vuelven pobres los pendejos Estos, vieron los pinches números, cabrón Esta es la más vista de la historia De YouTube, cabrón No hay otro video más visto que esta pendejada Y aparte se hizo popular hace como dos años, ¿no? En dos años, güey Llegó hasta el primer lugar del conteo Mandó a la chingada al pinche Justin Bieber Y al site que habían sido por años los únicos Que estaban hasta, hasta arriba En primer y segundo lugar, los destronan y un pinche pinche tiburón, sonriete, se lo chinga. Hágame el pinche favor, que a Esos son los pinches... Así tenemos el internet que nos merecemos, pendejos. Todos los que estén mamando con que... Ay, pinche contenido de basura que hay en el tutu. Es porque ustedes lo ven, idiotas. ¿Por qué creen que hay todas estas pinches visitas aquí? Porque ustedes le dan play una y otra vez. Vean contenido de calidad, por ejemplo, el escorpión dorado, ¿a poco no? ¡Sí! Ese sí es calidad, sí. Suscríbanse, de pido pinche coraje nada más, nada más para que se chinguen y para que aprendan la redacción. Suscríbanse a mis pinches canales, aquí el escorpión Dorado del Sido y también al peluche en el estuche donde subimos cada semana escorpiones al volante. Para que se eduquen, cabrón, para que sepan lo que es pinche entretenimiento y sabiduría pura. Eso. Bueno, vámonos, nos vemos la semana que entra, ya sabes, dos videos por semana siempre los estamos, introduciendo Y también síganme en las redes sociales, en el Twitter, en arroba escorpión golden En el Instagram, en arroba golden escorpión, en el TikTok, en arroba escorpión golden Y en los dos pinches canales que ustedes hacen las sábanas Yo soy el pinche escorpión dorado, Dios del universo perfecto y hermoso Nos vamos caras de mi miembro Recuerden que siempre hay que gritar peluche en el estuche,